Entre dos internos, uno hirió otro, el herido responde al nombre de Rey Félix Reynoso Ramos y Gerson López Peña, que es el agresor, y se le va a conocer medida de coerción por excepción. ¿No debería ser reforzado un poco la seguridad en la casa del No, país? porque pasó en una celda, fue en una celda, o sea, ahí no hay forma, tú no puedes tener un agente de seguridad dentro de una celda el control de seguridad de las de requisas de armas y eso, como no Hay que sea. hay diferentes instrumentos que pueden ser usados por una persona. Pero te reitero, lo más importante se lo va a conocer mediada porción por esa el día de hoy. Lo que pasó fue que en el Palacio de Justicia eh, estábamos en una celda ahí y una persona estaba armado allá y por la espalda me atacó y me apoyó me, me pull, me aquí, me apoyó aquí. ¿Eso cuándo ocurrió? Ayer. ¿En el Palacio de Justicia? Abajo, en una celda. ¿En la carcelita? Ajá. Eh, ¿Te diste cuenta más o menos quién fue? Eh, ¿Había discutido con alguien? Eh, hubo un, una discusión... ...y ahí salió de repente y me...